océanos Por H.P. Lovecraft A veces me detengo en la orilla Donde las penas vierten sus flujos Y las aguas turbulentas suspiran y se quejan de secretos incontables Desde las cimas profundas de valles sin nombres Y desde colinas y llanuras que ningún mortal ha aullado La mística marejada y el áspero oreaje sugieren como taumaturgos malditos, un millar de horrores, henchidos por el temor que ya contemplaron épocas, hace tiempo olvidadas. Oh, vientos alados que tristemente barréis las desnudas regiones abisales. Oh, pálidas olas salvajes, que recordáis el caos que la Tierra ha dejado tras de sí. Una sola cosa os pido. Guardad por siempre oculto, vuestro antiguo saber.